¿Qué haces, amigo? ¿Otra vez con el mismo problema, hermano? No, papi, tenés que ponerle los puntos ahí a la chica. Amigo, si una mujer está con vos, ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano. ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo soy, estoy casado, pero yo hago siempre lo que se me da la gana. ¿Por eso soy feliz? ¿eh? Lo que tenés ahí que hacer es aclararle las cosas como son y caso cerrado. Hermano, es así. Escuchame. Escuchame una cosita, ¿de cuándo acabas de hacer todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana, ¿eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana de darte la clave de mi teléfono? ¿De darte la clave de mi Instagram? ¿De llegar siempre temprano a la casa? ¿De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás? ¿eh? Es más, ahora se me da la gana de ir a hacerte la cena, ¿eh? ¡Qué mi amor!